Buenas tardes, muchas gracias por asistir en esta soleada tarde de finales de otoño al Museo Arqueológico de Córdoba para participar de esta conferencia de la pieza del mes que nos va a dar el doctor Fedores Limba. Eh, quiero pedir disculpas de parte de la directora del Museo de María Dolores, eh, Bahena, que por motivos personales no ha podido asistir hoy, que hubiera encantado presentar a, al doctor Limba. Y bueno, vamos a dar una... el doctor Limba nos va a dar una conferencia sobre sus últimas investigaciones, el proyecto de investigación que ha tenido en La Losilla, en el teme municipal de Añola, sobre este interesantísimo yacimiento tardoantiguo, tardoantiguo medieval, alto medieval, visigodo, que es el de La Losilla, que ha deparado unos hallazgos eh, extraordinarios. Eh, lamentablemente la pieza, eh, la inscripción de hierónimo, no la podemos exponer por motivos de conservación, no ha sido imposible tenerla terminada con todo el jaleo que hemos tenido de la exposición que ustedes conocen del de cambio de era, que hemos prestado 52 piezas para la exposición un 25% de, del total de, de piezas que se exponen y que el Museo Arqueológico bueno, es la cuarta sede de esta exposición en la sombra porque pueden ustedes apreciar algunas piezas señeras de esta época como el sarcófago que se expone en la planta baja el, ...el Capitán de los Evangelistas o la, o la inscripción del Obispo Lampadio... ...que por motivos de conservación no se ha podido prestar para esa muestra. ¿no? Bueno, paso a, a presentar al doctor Slimba... ...que es originario de Wiesbaden, en Hesia. ...él ha estudiado en la Universidad de Maguncia y Göttingen... ...y ha sido alumno del profesor Arkin Agbaita... Eh, ...reconocido especialista en tanto de antigüedad. En 2008 leyó su tesis doctoral en la Universidad de Göttingen... Eh, ...centrada en el estudio de la Basílica de San Juan de Baños en Valencia... Um, ...que fue una fundación del rey visibodo de eh, ...en el siglo VII... Um, ...también ha sido ayudante de la Cátedra de la Universidad de Jaén ...y ha, estado, ha participado en las excavaciones del yacimiento Sillo de Aldarain... ...la antigua ciudad bizantina de Androna... Eh, ...parece que por motivos de la guerra además se paralizó ese proyecto... ¿no? Y ...ya te viniste para, para España... ...ha sido investigador del Instituto Arqueológico Alemán... ...con sede en Madrid... ...y donde, bueno, acometió el proyecto de investigación... ...del yacimiento de, de la rosica ...yo no quiero entretenerles más... ...porque hemos venido a escucharlo a él... ...y sobre todo darle las gracias a él... ...a ustedes hoy por venir... ...y a los amigos del de Museo de Arqueológico de Córdoba... ...por su inestimable colaboración... ...porque si no, sin cuya colaboración... ...esta actividad no sería posible... ...Pues, Pedro, tiene las palabras, ¿de Pues muchas gracias. Primero quiero agradecer al Museo Arqueológico de Córdoba la, la invitación para hablar hoy sobre la pieza del mes. Me alegré mucho cuando Alberto Montejo me contó que la inscripción funeraria de Jerónimos, que hallamos en 2019, ha sido elegida como pieza del mes. Como siempre, he venido con mucho gusto para trabajar en la provincia de Córdoba. Hoy será un placer presentarles algunos de los resultados de las excavaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo. Quiero aprovechar la oportunidad de esta conferencia para presentar no solo la inscripción misma, sino también algo sobre su contexto: el yacimiento de La Lucía, cerca del pueblo de Añora, uno de los muchos monumentos de época tal antigua de Andalucía. La, la lápida funeraria de Jerónimos. Es una losa rectangular de mármol de unos 85 centímetros de largo y 36 centímetros de ancho. Aunque rota en 12 fragmentos, la lápida está completa. La superficie del anverso está pulida, la del dorso ha quedado apiconada. Lleva una inscripción de 12 líneas en latín. Antes de entrar en detalles, quisiera resumir brevemente el contexto arqueológico en el cual apareció. La hallamos en 2019, cerca de Añora, en Los Pedroches, en el yacimiento de La Lucía. Este yacimiento está situado a unos 2.5 kilómetros al este del pueblo. Añora um, es una de las siete villas de Los Pedroches, en la Sierra Morena, en el extremo septentrional de la provincia de Córdoba. Estamos aquí a una distancia de 20 kilómetros del municipio romano de Solia, que se identifica con las ruinas en el cerro de Majara Iglesia en el término municipal de Aguijo, y a 23 kilómetros aproximadamente de Hinojosa del Duque, donde se supone existía el municipio de Pedro, en la parte occidental del Valle de los Pedroches. Estamos, por tanto, en el ámbito rural, en un lugar alejado de los centros urbanos de la época. Ahí excavamos en el alto de una colina los restos de una iglesia de época bizantina. Se trata de una basílica de tres naves con un ábside en su extremo oriental. Saltan a la vista las numerosas sepulturas dentro y también fuera de la misma, la necrópolis, en la cual la comunidad solía enterrar a sus difuntos. Del asentamiento contemporáneo. ¿Qué tal? Ah, no es mejor del asentamiento contemporáneo a la Basílica, tenemos menos evidencia. En el marco de nuestras investigaciones, excavamos dos edificios profanos a los lados este y sureste. Se ve aquí, está la Basílica, la excavación de la Basílica, y fuera de la valla aquí, son los sondeos donde excavamos estos edificios profanos. Un horno instalado en uno de estos edificios, y los hallazgos de tinajas de almacenamiento y de una piedra de muller indican un contexto agrario. El yacimiento está conocido ya desde hace mucho tiempo. La primera mención la encontramos en la Crónica de la provincia de Córdoba de Luis María Ramírez de la Casa Estesa, que se publicó en 1840. Aquí el autor describe que entre el pueblo de Ayora y perroche existe una necrópolis con sepulturas de época romana, como se pensó entonces, de las cuales provienen lacrimatorios de vidrio y de otras materias. No tengo dudas de que se trata del yacimiento de la Lucía, que de hecho está situado al lado del camino que llega desde Añora a Está Aquí este camino a Pedrosha. En 1840, la Necópolis ya era conocida, y ya había empezado su estudio. En las décadas siguientes, el yacimiento fue mencionado de vez en cuando en la literatura científica. No obstante, no fue hasta mediados de los años 90 que se efectuaron investigaciones más específicas. Fue nuestro colega Antonio los Santos de Pozo Blanco que emprendió las primeras excavaciones arqueológicas excavó cuatro de las tumbas de la necópolis y además una parte de un muro curvado que interpretó acertadamente como parte del ábside de una iglesia. Aquí este trozo de muro curvado. Gracias a él, desde entonces se sabía que se trata de una necópolis cristiana, no romana. Algunos pequeños fragmentos de una o dos inscripciones de mármol indicaron una cronología de los siglos sexto VI o séptimo de época visigoda. Antonio Arévalo no pudo proseguir con sus investigaciones. El yacimiento quedó abandonado hasta 2003, cuando nosotros empezamos con nuestras exploraciones. Nosotros somos un equipo de arqueólogos, de estudiantes de arqueología y de varios especialistas de Alemania y de España, que trabajamos en el yacimiento entre los años 2013 y 2021. En una primera fase, el proyecto estaba domiciliado en la sede de Madrid del Instituto Arqueológico Alemán, que también se encargó de la financiación necesaria. Después de una primera campaña no invasiva en 2013, realizamos tres campañas de, con excavaciones arqueológicas. Durante esta fase participó también nuestro colega Cordobés Jerónimo Sánchez Velasco, tocayo del personaje, que, cuyo epitafio tratamos hoy. La segunda fase del proyecto, a partir de 2018 y hasta 2022, la llevamos a cabo desde el Instituto de Arqueología Paleocristiana de la Universidad de Cotinga y con medios financieros del BNBF del Ministerio de Educación e Investigación del Estado Alemán. Con otras tres campañas pudimos desenterrar por completo la basílica Visiputa. Sin embargo, hablando de nosotros, hay que añadir más personas que nos han apoyado de numerosas maneras durante estos años. Quiero agradecer mucho a Alejandro Ibáñez de la Delegación Territorial de Bienes Culturales de Córdoba por su asistencia, sobre todo, con respecto a tareas administrativas. Al Alcalde de Bartolomé, Madrid, a Antonio Luis Ruizquez y todos los más colaboradores del Ayuntamiento de Añora, que siempre nos apoyaron de manera generosa, en particular con soporte técnico y logístico. Al propietario de la finca, Don Francisco Luis Fernández, que siempre nos permitió trabajar en su terreno, y, por último, pero no en último lugar, a los vecinos de la zona, en particular de Aniora que, con su amabilidad, también nos han facilitado mucho nuestro trabajo. Sin el apoyo enérgico y generoso de todas estas personas, no hubiera sido posible alcanzar los resultados que tenemos. Y nunca habríamos hallado la lápida de Jerónimos, de la cual hoy les hablaré. Como ya he dicho, se trata de un hallazgo particular y sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Pues el yacimiento de la Lucía es conocido al menos desde la primera mitad del siglo XIX y ya en esta época se abrieron las sepulturas buscando tesoros y se llevaron las piedras de la Basílica arruinada para su reaprovechamiento. Aquí se ve una fotografía del yacimiento del año de 2013 tal como estaba después de nuestra primera limpieza. Se evidencian los numerosos acogidos de espolio, resultados de las actividades de los clandestinos en las décadas precedentes. En su día, el grado de espolio podía suscitar dudas sobre el potencial arqueológico que el yacimiento todavía tenía. Sin embargo, con las excavaciones que llevamos a cabo desde 2014, Constatamos que, entre medio de los agujeros de espolio, siempre habían quedado áreas intactas del monumento, e incluso pudimos efectuar hallazgos considerables, como por ejemplo, este ungumentario de pie alto, este, que encontramos um, en la sepultura número 5 es uno de los ocho ejemplares conocidos de este tipo hispánico de vaso vitreo En cuanto a inscripciones, hasta 2019 teníamos menos suerte. A los fragmentos que Antonio Arévalo ya había hallado en los años 90, solo pudimos añadir unos pocos trozos más que, dado a sus dimensiones reducidas, no eran muy instructivos. Estos fragmentos sí daban evidencia de que originariamente había inscripciones en la Lucía, pero que éstas han sido víctimas de un espolio que la basílica había sufrido ya antes de su derrumbamiento en época altomedieval. Tanto mayor fue la sorpresa cuando en 2019 apareció la lápida funeraria de Jerónimos. Estábamos desenterrando la parte media de la nave central de la basílica de Figura. Como siempre, documentamos y quitamos los diferentes niveles arqueológicos sucesivamente. Por debajo de una capa de erosión apareció el nivel de derrumbe de los muros de la basílica, conteniendo piedras, ladrillo y motelo. Este se apoyaba en el nivel de derrumbe del tejado, que consistía en fragmentos de tejas, de tehule e índices, y en una gran cantidad de clavos de hierro que originariamente pertenecían a la estructura del techo. Finalmente, al llegar al nivel del suelo, apareció la lápida funeraria de Jerónimos, en el eje longitudinal de la nave central y entre medio de las sepulturas 11 y 20. Pues aquí la vemos, ¿no? la inscripción in situ en el suelo de la nave central, y aquí está la a la sepultura número 11 está al lado este de la sepultura 22 de Se trata de un hallazgo extraordinario por varias razones. Primero, la inscripción está completa. Aunque en 2019 todavía no habíamos encontrado el fragmento de margen derecho inferior con la fecha, este apareció luego en la campaña de 2021 en el nivel de relleno por encima de la sepultura. A este detalle volveré. En los 12 fragmentos que tenemos, el texto se conserva enteramente y no presenta problemas de legibilidad. Segundo, la lápida estaba in situ, es decir, en su emplazamiento original. Este es un caso muy raro. Muchos epígrafes en las colecciones fueron hallados en tiempos antiguos. Los casos en los cuales tenemos documentación textual o incluso gráfico, gráfica del respectivo contexto del hallazgo son más bien excepciones. En la mayoría de los casos apenas conocemos el lugar de donde provienen, y a veces ni esto se ha transmitido. En tercer lugar, nuestra inscripción es de muy alta calidad, tanto en lo referente a la ejecución artesanal como en en las calidades literarias del texto. Ahora vamos a tratar estos aspectos con más detalle. Antes de todo, quiero agradecer mucho al doctor Amin Strilo, el sabido epigrafista que amablemente se hizo cargo de nuestro hallazgo, averiguando la lectura del texto y escribiéndole un comentario exhaustivo. Lo que a continuación, les presentaré son los resultados del trabajo de Amin Studio. La inscripción se compone de seis frases repartidas en 12 renglones. Las letras de la primera sílaba de cada frase están ejecutadas con dimensiones mayores, es decir, los inicios de las primeras palabras de las líneas 1, 3, 5 y 7 mientras que la segunda línea de cada frase, es decir, los renglones 2, 4, 6 y 8, se presentan sangradas del borde izquierdo de la losa. De este diseño resulta una acentuación visual de las primeras sílabas de cada frase, de las sílabas I, -ro -ni -mus. Leídas desde arriba hacia abajo reproducen el nombre del difunto. Con esto se trata de un acóstico silábico, un elemento insólito en la epigrafía tardoantigua de la Hispania. Ya acósticos de letras no ocurren muy frecuente, y acósticos silábicas, aún menos. Esta presentación del nombre del difunto por medio de un acóstico silábico era una decisión ambiciosa del autor. Así ya eran determinadas las primeras sílabas de cada frase de las cuales tenía que partir buscando palabras y redacciones apropiadas al contenido concebido. Nuestro autor logró su objetivo redactando el texto partiendo de las sílabas y, sin embargo, con acepciones inusitadas de algunas palabras y con construcciones sintácticas algo forzadas. ¿Qué nos dice el texto? Vamos a pasarle y traducirle frase por frase. Iterans curam pro delictis suis pie vixit in aevo. Constantemente preocupado por sus pecados, vivió piadosamente durante su vida. Rogatua potencia dei ut dimos segunda eum eruat tutum. Se pide al poder de Dios, le salve de la segunda muerte, y así le otorgue seguridad. Con Mors segunda la segunda muerte, se refiere a una doctrina de los géneros de la muerte en la literatura patrística, sobre todo en las obras de San Agustín, que originariamente se pasa en el Apocalipsis de San Juan. Después de la muerte física, la primera muerte, solo los justos conseguirán la salvación donada por Cristo. Así eluden la Mors segunda la segunda muerte, la muerte eterna, con un sufrimiento atroz para siempre y la exterminación del alma. Hierónimos entonces pide de no sufrir, después de su muerte física, esta segunda muerte, la muerte no sólo de su cuerpo, sino también de su alma. Seguimos, nihil ambiguus est de gracia Christi, qui eum a pulvere, No hay duda de la gracia de Cristo que de polmo lo formó. Aquí se expone la idea de que Jerónimos estuviera formado de polvo por Dios. Se trata de una adopción literal de Génesis 2.7 del cuento de la creación de Adán, del texto de la Vetus Latina. Con esto, Jerónimos equiparó su presencia en el mundo con la creación de Adán. Según Abin estilo en las fuentes tarot antiguas de la península ibérica, no hay paralelos para tal reinterpretación individualizadora de la Génesis. Y seguimos con Musitanta Vinian Poskitt, quia a su delicta cognoscit humildemente pide perdón porque reconoce sus pecados. Durante 35 años llevó una vida en este mundo el día 18, antes de las calendas del mayo del año de 684 de la era, por suerte fatal, se retiró. La fecha corresponde al día 14 de abril del año 646 de Cristo. El texto, entonces, expone la preocupación del difunto por sus pecados, pero también su confianza en Dios, que le da esperanza por su salvación de la muerte segunda, la segunda muerte. Aparte de esto, aprendemos poco sobre la persona de Jerónimo. Falleció a mediana edad con solo 35 años, sin que quede claro qué podría significar el fatilisote, suerte fatal en la última frase de su epitafio. Nació entonces en el año de 611, en plena época visigoda. No sabemos de dónde era natural, y tampoco sabemos qué relación tenía con la comunidad cristiana que solía enterrar a sus difuntos en la necrópolis de la Lucía. No obstante tanto el hecho de que fuese enterrado en medio de la nave central de la Basílica, como la inscripción dispendiosa demuestran que Jerónimo pertenecía a un estrato social alto. Hay que darse cuenta de que son bastante insólitos los epitafios con textos tan individuales. En la gran mayoría, las inscripciones funerarias de época visigoda utilizan un formulario bastante simple. Les muestro aquí los epitafios de Ucnerichos y de Asper, ambos procedentes de la Basílica de El Germo en el término municipal de Espiel. Nos quedamos en la misma zona entonces. Estos textos presentan de manera sucesiva el nombre del difunto con la calificación usual de Famulus Christi, su edad y su fecha de fallecimiento. En su gran mayoría, las inscripciones funerarias de los siglos 6 VI y VII utilizan este formulario, con pequeñas variaciones regionales. La comparación deja claro que nuestro texto ofrece una exigencia mucho más alta. Aunque no se trata de un texto métrico, el autor del epitafio tenía la pretensión de darle unas calidades métricas. Empleó el cursos planos, un tipo de prosa rítmica que surge a partir del siglo IV reemplazando la prosa métrica antigua. Este cursus planos acentúa la segunda y la quinta sílaba de cada frase contado, contando desde su final. Entonces es Vixit in ero atutum pulver fixit Resumiendo, lo expuesto muestra que el epitafio de Jerónimos pertenece al pequeño grupo de inscripciones sofisticadas de época visicora. No sabemos si Jerónimos fue él mismo el autor, o si, o si lo fue un amigo suyo. De todas formas, las pretensiones literarias del texto nos permiten relacionarle con un círculo de literatos, cuyos miembros solían componer e intercambiar textos y poemas, y será lícito contar tanto el autor como al propio Jerónimos a este círculo de personas. Después de haber valorado el texto, quiero tocar el tema de la ejecución artesana de la inscripción. Salta a la vista la alta calidad de las letras, pero también la ordinatio, el diseño del texto en su soporte memorio. Evidentemente, el cuadratario que ejecutó la obra era un artesano experimentado. Sin embargo, también hay pequeñas deficiencias. Repasamos la segunda frase, en particular la línea 4. Aquí encontramos varias ligaduras, es decir, uniones de dos o más letras en un signo único. Las letras de la palabra D a inicios de la, um, del renglón fueron unidas, así como las del tutum al final. Aquí tenemos el tutum en dos. El del de la misma manera, estaba prevista presentar la palabra Eum entre secunda y eruat. La letra E habría debido formar parte de la A de secunda como la V fue unida con la M siguiente. Mientras que la ligadura del V con la M logró, aquí, la V y la M, la E no fue ejecutada correctamente, lo único que se realizó fue el brazo mediano que ni siquiera llega a la A. El este, este brazo mediano de la E es todo lo que se efectuó de la E. Pero faltando la E no se entiende el íon, y con eso falta el objeto dependiente del predicado el Watt. La frase, la frase no funciona. De hecho, fue esta la parte del texto que también le costó a Amin Stüro entenderla. Este detalle muestra que el cuadratario, si bien artesano experimentado, aparentemente no era capaz de entender lo que escribía o que no estaba interesado en enterarse. Le habían facilitado un modelo del texto, el cual grabó letra por letra en el soporte mamulio pero sin enterarse del sentido de las frases que copió. Sin embargo, de, estas de esta observación resulta una conclusión desconcertante en cuanto a la recepción del texto en época Taro Antigua. Si ya el cuadratario no lo entendió, aunque seguramente tenía experiencia con Epitafios, ¿realmente podemos suponer que los miembros de una comunidad cristiana en el ámbito rural ¿Eran todos capaces de comprenderlo? A mi parecer, esto no está fuera de dudas. Vamos a abordar ahora el contexto de la inscripción, es decir, la sepultura de Jerónimos en la Basílica Vesicota de la Lucía. Nos ha sido conservada intacta, por debajo de la lápida funeraria, una situación que no ocurre con frecuencia en la arqueología tarro antigua. Se ve, se ve aquí otra fotografía aérea de la iglesia en curso de su excavación en septiembre de 2019 con el epitafio in situ en medio de la nave central. La lápida estaba colocada en el suelo de la nave por encima de la tumba con orientación hacia el oriente. Así, solo era legible para una persona mirando hacia oeste. Como ya dije, no estaba completa cuando la hallamos en 2019. Faltaba el duodécimo fragmento, la esquina inferior de la derecha, que lleva las últimas letras de las líneas 9 a 12 con la indicación del año. En nuestra campaña de 2019 no nos había quedado tiempo para la excavación de la sepultura. Solo quitamos la inscripción para evitar su robo durante los meses del invierno. Por las restricciones debidas a la pandemia no fue hasta 20, 2021 cuando pudimos seguir con nuestros trabajos. Por debajo del suelo de la nave central en lo cual estaba empotrada la lápida y por encima de las losas de canito que cubrieron la cista había un nivel de relleno de unos 30 centímetros de espesor. Para gran sorpresa, sorpresa nuestra Excavando este nivel de relleno, encontramos el fragmento que nos había faltado en 2019. Estaba apoyándose a la pared del sarcófago de la sepultura número 11, la sepultura vecina al lado este. Pues aquí con la flecha, esto es el fragmento que nos faltaba. Aquí es la, la losa que cubre la, la sepultura número 11 y estas ya son las losas de granito que cubren la sepultura de Mos. De nuevo teníamos suerte, así pudimos complementar el texto y saber la fecha del fallecimiento de Jerónimos. El porqué de haber llegado este fragmento de la lápida al nivel de relleno, entre medio de estas dos sepulturas, queda enigmático. Hay varias explicaciones posibles. Quizás la lápida estuviera dañada ya en el momento del enterramiento de Jerónimos, debido a una desventura durante el transporte desde un taller lejano en Córdoba o en Mérida. No obstante, se habría colocado, dada la imposibilidad de arreglarla o de conseguir reemplazo. El fragmento suelto se habría depositado en el nivel de relleno para evitar que se perdiera. O la lápida fue dañada en un momento posterior a la inhumación de jerónimos quizás cuando abrieron de nuevo la sepultura vecina número 11 para enterrar a otro difunto allí. Levantando la losa de cubrición de esta sepultura, trabajo arduo con las medidas de la época, se estropearía el epitafio de Jerónimos, y para evitar la pérdida del fragmento suelto, se habría depositado en el nivel de relleno. Ninguna de los, las dos explicaciones me parece totalmente satisfactoria. Sin embargo, aunque no puedo explicar este detalle, me encanta conocer el texto entero con la fecha. Abordamos ahora la sepultura misma. Por debajo de las losas de cubrición había una cista de 1,95 m de largo, 55 cm de ancho y 60 cm de alto, con paredes construidas de lajas de granito y de piedras poco labrados. Dentro encontramos el esqueleto de un varón de 1,70 m de altura y de unos 35 a 45 años de edad, confirmando lo que nos dice el epitafio. Evidentemente se trata de los restos mortales de Jerónimos. El estado de conservación era excelente. La cista estaba bien sellada y protegida del agua por las losas de granito, el nivel de relleno y también por los niveles de derrumbe de la basílica que cubrieron esta parte de la nave central durante los doce siglos pasados. Hieronymus fue enterrado en posición de cúbito supino, con la cabeza en el extremo occidental de la sepultura. Esto es lo habitual en las necrópolis antiguas, porque así, en el día del juicio final, el difunto, resucitando, iba a mirar hacia el Oriente, de donde se esperaba la aparición de Cristo. El estudio antropológico del esqueleto ha demostrado que Hieronymus sufrió de Morbus Scheuermann, una enfermedad que afecta a las vértebras de la columna vertebral. La sepultura nos ofrió, ofreció algunas observaciones sorprendentes más. Primero, Hieronymus no era el único inhu in individuo inhumado aquí. Por encima y entre medio de su húmero y sus costillas derechos, encontramos los huesos de un individuo infantil, probablemente de una niña de 2 a 3 años de edad. Aquí se ven, estas son las vértebras de la columna vertebral de esta niña. La superposición del esqueleto infantil. A los huesos del varón demuestra que la niña fue enterrada o bien junto con Jerónimos o bien después. A mí no me parece muy probable que esto ocurriera después, porque en este caso hubiera sido necesario quitar la inscripción funeraria de Jerónimos para luego colocarla de nuevo. Por otro lado, se podría sospechar que fue en este momento cuando ocurrió el daño de la lápida y la deposición del fragmento suelto en el nivel de relleno. Hay que admitir que no lo sabemos. Tampoco sabemos si había una relación familiar entre estos dos individuos. Si esto fue el caso, ¿por qué el epitafio se limita en conmemorar a Jerónimos y no hace mención ninguna de la niña? Y si no eran empaventados, ¿Por qué se inhumó a la niña en una sepultura ajena, en el brazo de Jerónimos. De nuevo hay que reconocer nuestra ignorancia. Otra observación interesante hicimos en la parte este de la sepultura. Muy cerca de la pared septentrional había dos piedras colocadas en el suelo. La desviación de las piernas de Jerónimos hacia sur demuestra que ya estaban allí en el momento de su enterramiento. Pues son estas dos piedras y se puede observar que las piernas respecten a la posición de estas piedras. ¿Para qué servían estas piedras? En otras dos tumbas de la Basílica de la Lucía habíamos documentado piedras semejantes. Estaban repartidos en los extremos y en el medio de las tumbas. Ambas sepulturas contenían clavos de hierro con restos de madera adherentes. Y hay pocas dudas de que pertenecían a un ataúd de madera que estaba apoyado en estas piedras. En la tumba de Jerónimo solo tenemos las dos piedras en la esquina noreste. Es imposible que hubieran sostenido un ataúd pero sí pudieron haber servido como apoyo de algún otro objeto. De hecho, en la esquina noreste, al lado y entre medio de las piedras, igualmente hallamos clavos de hierro con restos de madera adherentes. Parece, pues, que aquí fue depositado algún objeto de madera, construido con clavos de hierro. Se colocó en las dos piedras, probablemente para protegerlo de la humedad del suelo. ¿Qué era? ¿Una caja? ¿Un mueble? Lo ignoramos. Tampoco nos quedan vestigios de su posible contenido, que debería haber consistido en materiales orgánicos. Queda una última observación. La mayoría de las sepulturas que excavamos en la Basílica de la Lucía contenían los restos óseos de varios individuos inhumados sucesivamente. Siempre había un esqueleto en posición de cúbito supino y, además, en los extremos de la cista, los llamados paquetes óseos, con los restos mortales de individuos que habían sido enterrados anteriormente. Pues se ve aquí, esto es la misma tumba en dos diferentes estados de excavación. Aquí es el esqueleto del, del último individuo enterrado, y aquí se ven por debajo hay los paquetes óseos de individuos de enterramientos anteriores. Las sepulturas entonces fueron reutilizadas. Cuando se enterró a un segundo individuo, los huesos del individuo anterior fueron colocados y depositados en los paquetes óseos. Este fenómeno era común en las necrópolis tardoantiguas antiguas en toda España, al menos en el siglo VII. Son muy infrecuentes las sepulturas individuales con un único esqueleto en este periodo. La ausencia de paquetes óseos en la sepultura de Jerónimos podría indicar que la tumba fue instalada para él. Así se podría relacionar la fecha de su fallecimiento con la de la construcción de la basílica. Pertenecería entonces a la primera generación que fue inhumada en esta necrópolis. Pero no era así. Después de haber quitado los esqueletos de Jerónimos y de la niña, limpiando la sepultura vacía, hallamos en la ranura entre el suelo y la pared meridional seis dientes de leche pertenecientes a otro individuo infantil, de sexo indefinido y de una edad de 4 a 6 años. Es muy poco probable que estos dientes hubieran sido aportados de fuera. Debe tratarse de los pocos restos de inhumaciones anteriores en esta sepultura que se habían quitado antes del enterramiento de Irónimos en 646. La sepultura 22 entonces no fue instalada para Jerónimos a mediados del siglo VII, sino previamente para personas pertenecientes a generaciones anteriores. Cuando se reutilizó la tumba, en vez de colocar los huesos de estos individuos en paquetes óseos, siguiendo la costumbre habitual, fueron retirados. Quizás. Debido al estatus social alto que tenía nuestro eónimo, sus parientes querían ofrecerle un enterramiento individual. En consecuencia, de la fecha del Epitafio no se puede deducir la de la Basílica. Nos da evidencia que ya existía antes del año de 646, pero si sí fue fundada a inicios del siglo VII o ya a lo largo del siglo VI queda sin resolver. Esto nos lleva al tema del cuándo y del porqué de la fundación de la Basílica de la Lucía. Quiero abordar esto en el último apartado de mi ponencia. Como ya vimos, se trata de una iglesia rural, distanciada de Soria y de Pedro, de las dos ciudades romanas del Valle de los Pedroches, y aún más lejos de los grandes centros urbanos como Córdoba o Emerita Augusta. Es muy probable que esta iglesia sirviera como parroquia para la poblac población campesina. Sin embargo, no parece plausible que Hierónimo hubiera pertenecido a esta. Él era un personaje acomodado con educación e interés en literatura, miembro de la capa social alta. Le puedo imaginarme mucho mejor, como habitante de uno de los centros urbanos, quizás Córdoba o Mérida, donde habría disfrutado de la compañía de personas con intereses iguales. También su epitafio parece proceder más de un contexto urbano, al menos no creo que fuese redactado y labrado aquí. Pero, ¿por qué fue enterrado en esta pequeña basílica rural? ¿Qué relación tenía Jerónimos? con la comunidad de la Lucía. En inscripciones y en fuentes escritas de los siglos VI y VII hay testimonios de la existencia de iglesias propias en el ámbito rural, iglesias fundadas por terratenientes, a veces en el contexto de vías o haciendas suyas. Estas iglesias servían como parroquias para los campesinos, pero también como lugares del enterramiento de los fundadores. Como ejemplo, muestro aquí dos inscripciones funerarias: una procedente del de Espejo, conmemorando un belisarius que se hizo enterrar en la basílica que había fundado él mismo. Aquí, Conditori Cuius basilici, Y otra que fue hallada en Vite, en la provincia de Soria, de una Anduira que, junto con su marido, había fundado la iglesia en la cual su sepultura fue instalada. Aunque el epitafio de Inrónimo carezca de tales indicios, se puede suponer que él también perteneciera a una familia de terratenientes que, anteriormente, hubiera fundado la iglesia que nosotros hemos excavado. Esto no era un caso único en los pedoches Ya he mencionado la Basílica de El Germo en el término municipal de Espiel. Esa se ubica encima de una silla de montaña, aquí, en la sierra morena. Esta posición poco conveniente para un pueblo y el hallazgo de un gran edificio profano, cuyos restos se documentaron a unos cientos metros de la basílica, han llevado a Tilo Ulbert a interpretarla como iglesia propia. Pero esto es el plano esquemático. Aquí tenemos la basílica y a unos cientos metros aquí los restos de un gran edificio profano, quizás la residencia de un terrateniente. De aquí provienen las lápidas funerarias de Ucnericos, de Asper, de una estadia, una columba de los años 615, 632, 659 y 665. Pues del mismo siglo VII en el cual vivía Jerónimos. Hay más evidencia epigráfica para asentamientos del siglo VII en los Pedroches. En el término municipal de Villanueva de Córdoba, a inicios del siglo XX, se hallaron las inscripciones funerarias de una basilia y de un ilpericus de los años 650 y 665. Y más al oeste, en dos torres, en el siglo XIX, se documentó el epitafio hoy pedido de una sempliciola del año de 613. Podemos añadir nosotros otra lápida más de la Lucía que conmemora a dos mujeres, a una abicia y una virizenda, aunque no tiene fecha con sus características paleográficas, se ajusta muy bien a los demás testimonios del siglo VII. Este material epigráfico da evidencia de iglesias en el Valle de los Pedroches en el siglo VII, y además refleja el enteramiento de personas de una clase social elevada. Llama la atención que estos epitafios pertenezcan todos al siglo VII. No hay evidencia para el siglo precedente en contraste con otras regiones de la península ibérica. Quizás las inscripciones del siglo VI de los pedoches no fueron halladas todavía o simplemente no sean conservadas. Es posible que se perdieron, perdieran cuando las sepulturas correspondientes fueron reutilizadas en el siglo VII pero esta falta de evidencia para el siglo VI también podría estar relacionada con la historia de la región. Repasemos los acontecimientos históricos de la Bética en época tal antigua. Después de las invasiones del año 408, fueron los vándalos que en 411 se asentaron en la Bética, aunque no sabemos en qué parte. También, después de la emigración de los vándalos hacia África en 428, la provincia sufrió pillajes continuos por los suevos, hasta que ellos fueron vencidos por los visigodos en 456. Del período siguiente tenemos pocas noticias. Los visigodos, como aliados del Imperio Romano, sí efectuaron expediciones militares desde Galia, pero parece que no empezarán a asentarse en España hasta 507, una vez que habían perdido su reino tolosano a manos de los francos. A lo largo del siglo VI, los visigodos estaban estableciendo su reino toledano en la península. En 546, Toides promulgó una ley en Toledo, y en 549, Atanagildo fue asesinado en Hispalis. Por consiguiente, los reyes visigodos entonces controlaban estas ciudades. En cuanto a Córdoba, por el contrario, hay indicios de que habría mantenido su independencia. En 549, el rey Águila hizo un intento infructuoso de conquistar la ciudad. Aparentemente no estaba, ni antes ni después de esta campaña militar, bajo el control de los visigodos. No fue hasta 572 cuando Leo Vigildo conquistó Córdoba, no solo la ciudad misma, sino también su territorio, su territorio, con ciudades y castillos, matando a muchos campesinos que, como parece, participaron en la defensa. No sabemos si el valle de los Pedroches pertenecía a este territorio conquistado o no pero incluso en caso negativo hubiera sido al menos una región fronteriza o tierra de nadie entre la parte occidental de la Bética, controlada por los reyes visigodos ya en la primera mitad del siglo VI, y las regiones independientes al este y al sur. Con la conquista visigoda de Córdoba en 572, sus tierras podrían haber adquirido más importancia quizás llevando a un incremento de fundaciones, de asentamientos y de iglesias propias en el ámbito rural, que se refleja en este conjunto de inscripciones funerarias del siglo VII. Para concluir, quisiera abordar también el después, es decir, el destino de la iglesia de la Lucía en las décadas después de haberse enterrado el Econimus en 646. Por debajo de los niveles de derrumbe se conservaba el suelo tal como estaba en los últimos años de la existencia del edificio. A lo largo de las excavaciones observamos que de los pavimentos de opusignino que originariamente existían en las naves solo habían quedado algunos pequeños restos. La mayor parte del suelo de la iglesia consistía en tierra aplanada. En las últimas décadas de la utilización del edificio, sus pavimentos, por tanto, ya no fueron arreglados. Además, encontramos fragmentos de lápidas funerarias y de instalaciones litúrgicas repartidos por diferentes partes de las naves el epitafio de Abizia y de Perisenda lo hallamos entero, pero extraído de su emplazamiento original e invertido en el suelo de la nave central. Se ve aquí ¿no? la, la losa invertida por debajo de los niveles de huma. Encontramos fragmentos de huesos humanos sueltos en distintos lugares de las naves, como estos elementos del esqueleto de un niño procedente del suelo en el extremo oeste de la nave lateral septentrional. La iglesia entonces había sufrido una fase de expolio ya antes de su derrumbamiento. En varios lugares de las naves hallamos fragmentos de grandes vasos de almacenamiento, que normalmente no se asocian con iglesias, y además, huesos sueltos de ovejas o cabras, quizás residuos de cocina, quizás restos de la casa de animales salvajes. Todo esto indica que había una fase de uso profano de la Iglesia en los años precedentes a su abandono final. ¿Cuándo ocurrió todo esto y por qué razones? Para averiguar la fecha hicimos analizar el carbono 14 de una muestra de estos huesos de animales procedentes del nivel del suelo de la Basílica. Lamentablemente, en el período entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VIII, la curva de calibración de carbono 14 no cae de forma lineal, sino tiene altibajos. Por eso, la cantidad de carbono 14 en muestras de la segunda mitad del siglo VII está igual a la cantidad en de muestras, de mediados, de, muestras um, de mediados del siglo octavo Y por consecuencia resultan dos plazos posibles para la muerte del animal a lo cual pertenecía el hueso. En nuestro caso, o bien 663 hasta 684, o bien 744 hasta 772. La elección de uno u otro de estos plazos dependen de otras estimaciones. Es posible que el yacimiento fuese abandonado ya en la segunda mitad del siglo VII. Las fuentes escritas nos hablan de epidemias de, epidemias de la peste y de malas cosechas en las últimas décadas del reino visigodo de Toledo. Además, en los concilios se deplora que muchas iglesias parroquiales estuvieran en mal estado, incluso arruinadas y hasta abandonadas por miseria provocada por los obispos de las ciudades que exigían la mayor parte de los ingresos de las parroquias. Tales circunstancias podrían haber llevado a un abandono de la Basílica de la Lucía ya en la segunda mitad del siglo VII, poco después del enteramiento de Jerónimos. Sin embargo, el acontecimiento mucho más, más prominente es la invasión de los árabes en el año de 711 y su conquista de la península que llevó a la caída del reino visigodo. Después de las batallas perdidas por los visigodos del río Güerbelete y de Ética, una parte del ejército árabe marchó en dirección de Córdoba. Según el Akbar Mahmur, crónica árabe del siglo XI, muchos de los habitantes de Córdoba huyeron, advertidos del peligro inminente, hacia Toledo. Para defender la ciudad se quedó solo una pequeña retaguardia. Después de tres meses, el dux de los asediados intentó refugiarse a Toledo, pero fue atrapado y matado por los árabes en Calatrava. Después de haber ganado Córdoba, los árabes se dirigieron hasta Toledo, que igualmente fue el conquistado, o bien a finales de 711 o bien a inicios del año siguiente. El hecho de que el dux cordobenses fuera atrapado en Calatrava, el antiguo Cacuvium, indica que al menos algunos de estos grupos civiles y militares que marcharon desde Córdoba a Toledo en 711 pasaron por los Petroches sea por Pedro y mi Miróbriga, sea por el Calatravenio y Sisapo, sea por un camino por Épora y luego hacia el norte. Así también los campesinos eran pronto informados del peligro y me parece imaginable que al menos parte de ellos también huyera hacia el norte, para no volver nunca. ¿Acaso fue... Fue en este momento que la utilización profana de la iglesia de la Lucía empezó, sea por algunas personas que se habían quedado, sea por refugiados que temporalmente ocuparon los edificios deshabitados. Sin embargo, la ausencia de hallazgos de época árabe en el yacimiento demuestra que no estaba poblado más allá del siglo VIII. Con respecto al Valle de los Pedroches, las crónicas árabes de época medieval nos cuentan que estaba habituado por bereberes, quizás veteranos del ejército invasor o sus descendientes. Todavía hoy, el hidrónimo, hidrónimo del río Guiralbarbo refleja esta población altomedieval. Otro abandono Probablemente ocurrió entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII cuando los pedroches eran zona de guerra de la Reconquista durante casi cientos años. Cuando se formaron las siete vías, y entre ellas la de Añora, en el siglo XIV, ya no había memoria de la Iglesia Visigoda, que siglos antes había existido en sus tierras. La Antonio Arévalo la descubrió en su excavación arqueológica de 1995. Sin embargo, quisiera, quisiera concluir mi ponencia con un aspecto de continuidad. En el marco de nuestro proyecto, efectuamos análisis palinológicos. Tomamos muestras de tierra del nivel por debajo del derrumbe que pertenece a la misma fase de abandono de la Basílica. Contenían, entre otros, polen de encinas y de olivos. En cuanto a las encinas no era sorprendente. Cuando los árabes establecieron las estructuras administrativas de Al-Andaluz, al valle de los pedroches nombraron Fash al-Bayut, llano de las peyotas. Los encinares, por tanto, ya habían existido en época visigoda. Con relación a los olivos, la primera evidencia textual no la encontramos hasta la obra de al del siglo XIV. No obstante, nuestro análisis, nuestros análisis indican que ellos también remontan al menos a la época visigota. En este aspecto, parece que los pedroches no han cambiado mucho. Las encinas y los olivos tan características Estaban ya formando su paisaje en los tiempos en los que vivía Jerónimos. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches yo creo que no ha, ha defraudado el interés que tú mostraba la, la inscripción de Jerónimo y tu participación hoy domingo en la pieza del mes. Yo creo que bueno, que ha sido toda una trama científico-policiaca de, de la aparición del, de la inscripción de Jerónimo y la aparición providencial de, del fragmento que, fechaba, que faltaba con la fecha y esas otras y sobre todo de todo el desarrollo de. de de investigación en el yacimiento de la luz, ¿eh? que está tan importante. Bueno, se habrá ahora un periodo de un momento de preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión que realizarle al doctor Esilimba. No. Patisterio, ¿No? no hay indicios de que hubiese o que. Patisterio, sí. pues mmm, tenemos algunos restos de una fase anterior a la basílica esta que son restos de, de opus signum que podrían pertenecer a un baptisterio pero que formaba parte de una iglesia anterior. Y en, quizás has visto que con nuestras excavaciones solo hemos excavado la basílica con sus tres naves. Pero seguro que tenía anejos a ambos lados. Y, um, es muy probable que, que haya un magisterio dentro de los Anejos, quizás al lado sur. Pero esta parte, estas áreas todavía están sin excavar. Será, será para otro proyecto. ¿Hay proyectos de, de continuar en, en la pues, zona? Hay la idea de solicitar un proyecto, pero primero, no, ahora mismo no tengo tiempo de solicitarlo y es muy difícil solicitar dinero hoy en, el, en el día. Está Ops, se está, ¿se puede? ¿Se publicar sí sí de sí esta es por, por... por eso estoy con la publicación preparando el sí. manuscrito y todo ahora mismo sí, pero la inscripción la inscripción ya la tenéis publicada estilo Armin y, y tú no la tenéis sí, en el estado cuando todavía faltaba el último fragmento, faltaba. Eh, pero estoy en contacto con Amin y vamos a hacer otra publicación de la inscripción entera en, en castellano, quizás a lo largo de los meses que vienen. Y Fader, ¿el Ayuntamiento de Añora tiene alguna intención con el yacimiento? ¿El ¿Ha quedado tapado aquello para protegerlo del espolio, de la, por la conservación? Sí, está tapado ahora con geotextil y caravilla. Eran, no sé, casi 10 camiones de caravilla. Y también el vallado alrededor de la basílica lo ha puesto el Ayuntamiento ya en 2014. Entonces creo que está bastante bien protegido ahora y lo que queda debajo de la tierra está protegido eh, lo, de, lo que hemos excavado por debajo de la cabilla y un día se podría seguir ¿sí? con los anejos y los anejos pues, fuera del edificio y quizás con, las, um, con más sondeos alrededor para saber un poco más sobre el, el contexto profano ¿sí? qué edificios había alrededor de la iglesia Porque, eh. ¿Prospección geofísica viene realizada en la zona? Si ¿Y sale una no, estructura aparte de la basílica? Sale, un... sale muy poco, pero esto es debido a la, a la formación del, del suelo, del ¿Sí? terreno. Um, primero hicimos en 2013 una prospección geomagnética, estaba muy oscuro, y en el 2021 hicimos una, un georadar y nos ha salido mucho mejor. Un poco mejor, pero pues, hay restos, pero. Um, con estos métodos o bien con la, el radar, con la magnética las piedras de los edificios no reflejan de otra manera que la, la tierra que la propia tierra está muy muy dura y el granito está muy cerca de la superficie y um, no sale mucho, lamentablemente con estos métodos sí. eh, Dada la calidad de, de la pieza eh, la posición que tiene central la basílica y esa referencia teológica que usted ha mencionado en el texto, ¿han manejado la hipótesis de que pudiera ser Jerónimo eh, un personaje de la clase sacerdotal? O... Dice Amin estilo que si hubiera sido un clérigo, lo hubiera mencionado en el texto. Um, pues no se puede excluir, pero más bien es un, un laico. Y según mi hipótesis de trabajo, quizás pertenece a la familia de terratenientes, los posesores de esta tierra, que tenían su iglesia propia para enterar a los difuntos de su familia. Y por eso le enteraron allí, aunque no creo que vivía toda su vida en la Rusia. Las o sea, familias que a lo mejor vivían en Córdoba, capital o en Mérida, pero que la base de su poder eh, yeah. monetario estaría en, en los Pedrochas. Mm. Yeah. No, es que desde que apareció en 2013 y sigo las noticias que van saliendo sobre, sobre el yacimiento, y tú lo sabes, ¿no? Y al principio sí nada más verlo, digo. Mm, un monasterio. Porque además yo creo que al principio hablabais como de dos zonas, ¿no? De, en la excavación, una zona donde estaba la iglesia y otra zona con edificios que estaba relativamente cerca, porque se había podido ver algo en... Aquí los, los edificios profanos, ¿no? donde hallamos los restos de tinajas, y una piedra de moler y un horno y tal, pero esto podría pertenecer a una vía rústica, a un pueblo, a un monasterio, pero con bueno, el monasterio, no, que tenemos? Una... ¿Hm? Es que la única epígrafa que hay, ninguno nombra a ningún monje, entonces no. yo casi que descarto ya también esa... esa... Y también no. tenemos en las tumbas varones y mujeres, tenemos niños, esto no me parece la mejor de este, un monasterio. ¿Y alguna población cercana? Resto de algún romano, pues la, la, Paedro, el, lo que comentaba de Paedro. Paedro, pues, no, no, más, porque, no. más cerca, hay un yacimiento al sur del pueblo de Añora, la finca de El Cucadero. Ahí, de de ahí, um, ahí han encontrado una inscripción de época imperial, una inscripción funeraria. ¿En dos torres? No, no, en, en, Entonces, al sur de Añora. dos torres si tienen más restos de... De época romana? Sí, y, sí. ¿sí? Um, es solo ese concreto de Cucadero de en lo más, El yacimiento más cercano es el Cucadero, de donde proviene esta inscripción um, de época imperial. Quizás ahí, cerca del arroyo, había una vía rústica o algo, pero es a unos 5 kilómetros de nuestro yacimiento, que está al este del pueblo. Entonces, cuando Um, han fundado esta iglesia, no, lo han, no han reutilizado el yacimiento romano, que probablemente existía. Y dado que no tenemos, casi, no tenemos hallazgos de época romana, Sí tenemos um, espulia, altares romanos de granito dentro de los cimientos de los pilares de la basílica, pero cerámica de época romana no tenemos, monedas tampoco y hemos cribado toda la tierra. Entonces, eh, aparentemente, esto fue un, una fundación ex novo en el siglo VI séptimo VII, en época visíbola Sí, asociado al camino, ya he dicho antes. De, quizás de asociado, pero pero Petrocha ya no existían en, en este momento. Pero quizás al lado o cerca del camino, que desde Pedro llegaba en dirección este hacia Soria. Bueno, pues yo quería, yo quería comentar que el vaso de vidrio que ha mostrado Fedor antes está hoy en día expuesto en la sala en, la, en, el, en el piso bajo del museo, en la primera vitrina. Se puso en la última pieza del mes con motivo del año internacional del vidrio. Ahí lo pueden ustedes apreciar, ya que no tenemos la inscripción para que la vean, por lo menos tenemos el vaso de vidrio. Bueno, si no hay ninguna. Ah, hay una pregunta. ¿Es hecho o tenéis intención de hacer estudios de ADN de los huesos de Hieronymus, de la chica y de los dientes que aparecen por ahí? Sí, teníamos la idea de hacerlo, pero esto vale mucho dinero <risa> y ahora mismo no tenemos, pero están en el, en el silo, en el. En, del Museo Arqueológico de Córdoba, y se puede hacerlo a cualquier momento. Había el interés de un equipo Sí, um, sí hay, hay ahora mismo un proyecto con la Universidad de, la Universidad de Oxford de Cambridge que está tomando muestras de población eh, visigoda, musulmana, judía, para ver el tema de, de ADN, con un macro proyecto bien financiado. Lo que pasa es que la, le propusimos las muestras de Jerónimo con la niña para, para ver si, si eran familia, había una relación filial o familiar de algún tipo, pero el trabajo ahora mismo está cerrado. Lo tienen ahí porque les interesa mucho para ver también las poblaciones previas a, la, a la conquista musulmana, pero estaba cerrado ahora mismo, que nos comentaron que si se quedaban recursos todavía, porque vamos, tomar la muestra es fácil, se han tomado cientos de muestras de, de restos óseos que tenía que conservar en el museo. Para incorporar las dos de, de la lucilla, pero bueno, nos tienen que informar, a ver, tampoco nos podemos obligar. Pero sí sería muy interesante hacerle una, una analítica de ADN a, a estos dos individuos. ¿no? ¿Y la dosa se podrá llegar en el museo? En eso estamos, a ver si ahora, ahora hemos salido de la, de la exposición del de cambio de era, que pasemos a estas fechas de la Navidad. ...que además se ha juntado, se ha jubilado uno de los restauradores Carlos Costa, al ...que bueno, aquí también quiero hacerle un llamamiento y un, un poco de homenaje... de ...más de 20 años de trabajo en este museo y en otro sitio que hemos estado con él... ...que se nos acaba de jubilar, ya casi con 70 años... ...y necesitamos pues, nuevas incorporaciones al departamento de restauración... Bueno, ...para, para cometer estas piezas que es fundamental para la, para la colección... ...y esperemos, bueno, pues ponerla eh, a la mayor brevedad posible". Pero no te puedo decir cuánto. No. porque además, eh, Fedor hablaba de 12 fragmentos, pero esos son los macro fragmentos, luego están los micro fragmentos que pedacitos así, sí. <risa> que hay que buscarle el sitio y que vaya, que se sí, que si salta bien. Sí, sí, sí, eso es tan, eso están. lo que pasa es que no se ven en la foto. No. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle a usted de su asistencia al doctor Eslimba su, su presencia hoy en Córdoba para que nos explique este interesantísimo yacimiento de, de la de Lucilla la en, en Añora y sobre todo también reivindicar la existencia de ese rico patrimonio en el norte de la provincia de Córdoba que es tan poco, poco conocido en comparación bueno, con lo que hay en el Valle del Guadalquivir y el sur de la provincia ¿no? hay todavía eh, mucho eh, trabajo que hacer en, en esa parte de la provincia y esperemos que pronto, más pronto que tarde el, el doctor El Limba vuelva por aquí, sea en La Losilla o en cualquier otra zona para seguir su investigación. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Y